¡Gracias! Fuertes aplausos para el Señor Jesús. Fuertes aplausos para Cristo Jesús. El Señor Jesús está aquí con nosotros. Aleluya. Para bendecir, para dar vida eterna y para sanar a los enfermos. Gloria al Señor.